Hola bueno, chicos, en el vídeo de hoy os traigo una reacción al vídeo del famoso Show Toy Lex Básicamente lo que vamos a hacer va a ser reaccionar Jo, Pablo, Ruby, El Hex Y básicamente vamos a reaccionar al vídeo de Blex porque por fin ha subido un vídeo Lo habréis visto también en el canal de Emper Pero esa, en ese vídeo aparece una parte de la Royal Aquí estamos en la verdadera parte de la Royal, mejor Royal de todas chicos Yo, yo y Ruby. <risa> ¿Te imaginas? ¿Cómo que te imaginas? Y nada, vamos a reaccionar al vídeo Vale chicos, ¿estáis preparados? No Vale, de primeras, ¿qué veis? Eh, ¿un bosque? Eh, una jungla. Y hay como niebla, es como... Mi pene, mi pene... La verdad es que el audio está bomba. La leyenda cuenta que tras la muerte de Buda, sus discípulos procedieron a incinerar su cuerpo. Una cosa, esto es una fumada. O sea, esto que, es, que lo ha hecho es una fumada. La persona que ya. ha hecho esto... Esto es el vídeo ya. Esto es el vídeo. yo Plex ha vuelto. Si sí, Loris me está viendo desde aquí. ¿Qué has hecho, bro? ¿Qué es esto? ¿Esto es una fumada o qué? Claro, ya la verdad. Ha cogido ah, un documental de Discovery Max. Distribuir las cenizas en cuatro partes diferentes del mundo. Uno de sus discípulos encontró una pieza que no se quemó. El colmillo. ¿Qué has hecho? Colmillo, pero, ya, esto, es ¿no? aquí, te has de canal, eh. Te lo juro que en Discovery Max. A ver. Pula, vale. Ah no no, que es Plex. Yo soy Discovery Max. Yo soy Fran de la de jungla. El discípulo lo vio como un objeto de gran valor y procedió a entregárselo al rey de Kalinga. Ah, está En la eh. región situada Pero... al este de la India. Según se cuenta, aquel territorio que poseyera el colmillo. Del... El... He hecho una película. No, no entiendo el, el significado del vídeo. Claro, es lo que te voy a decir, no entiendo el sentido de lo que estoy viendo. Te imaginas que la has va al canal y suben cosas del campo. No, porque este tío que narra sí que lo no escuchamos más una vez. Ah, sí. Qué en vale. el vídeo de la cápsula. Es verdad. Hostia, cuando a enterraba la cápsula. La gente va a encerrar. Las plantas darían más frutos. De los árboles crecerían Buah, elefantes. Esto, el agua curaría cualquier oh, tipo de elfano, Por lo que muchas fueron las contentas por intentar conquistarlo. El gobierno de decidió esconder para siempre el diente, enviándolo a un lugar oculto. Concretamente a una isla remota, al sur de Asia. Se relilanca. No sé, entonces, el relativo ha vuelto a verse. Yo creo que la próxima vez que la gente va a buscarlo, la isla se ha convertido en uno de los lugares más grandes del planeta. Sí, sí, es Sri Lanka, poquito más ¿por Sri Lanka? ¿Pero por eso me aparece? Eso digo yo. Parece que vamos a ver un documental. Sí, vamos a ver un documental en los salto chicos, estoy flipando. Vale, vemos como el pueblo de Sri Lanka. Un Buda. Yo creo que en algún momento va a aparecer. ¿Esta no es? ¿Es este? Ese es el puede ser. Ah, es él, es él. Esa avatar. Ha cambiado ya. <risa> hey, ¿Mm? qué mono. Un chihuahua. Esto a ser una clase. Juan, Juan Ramón. Es este, es este. Está rapado. Era verdad. Sí. Es verdad, la foto filtra. ¿Es él? <risa> sí. ¿Y por qué? ¿Es, es él, que él bro. Caldo, que hace Ibro, qué, que ¿Qué hace ahí, bro? ¿Qué hace ahí, bro? ¿Qué hace ahí, bro? ¿En pijama de rayas? ¡Qué calvo, bro! Sí, bueno. Madre, <risa> bro, ahora pudiste. ¡Madre mía! ¿Qué mío! hace ahí, bro? Pero está calvísimo, bro. ¿Qué hace ahí, bro? ¿Qué ganas de pegarle un collejón? Bro? El pezón es de escarlata. Te lo juro que le pegaré una colleja cuando le Ahora no tiene ojos <risa> sí, Épico, ¿eh? Y el puto Loris está con bichadores que no sabía ahora pero como... pero si Loris lo mira ahí, lo sí. chill Lo pensé, lo pensé Loris, tío Ah, pero aquí tienen pelo La luna sea adelante. Ah, vale, ya empieza el vlog, ¿no? Tum, tum. Sí, sí, es Hemos encontrado aquí que van cuerpos humanos Loris coge lo que lo hace el mi maleta, por la cara, ¿qué hace con mi maleta? Una buena ¿es tu maleta? Esa es mi maleta con un lazo verde que pone de Jopa que son Jopa uh, bueno el padre Ahora está guapo los billetes, ¿eh? Ah, que tiene nombre Flexin Y nosotros diciéndole, no, nosotros ver, decir nombres por comentarios Y ah, resulta la que ya tenía nombre flexi Hi, Dan. Alonso. Alonso. Alfonsillo. Zerlanc. Ojo, le dan florecillas por ahí. Bombita. Buena acogida, eh. Bueno, aquí están en el McDonald's comiendo. Y obviamente... Arroz con pollo en armadona, bro. La verdad, super Eso tiene que estar bueno, Está guapo. Vale, eso va un poco de. Sí, sí. Oh, sí a Vale, le va a cortar los pelos del soba. Sí, sí, sí. un poco, ¿no? Bromiti. ¿Cómo ¿Bro? Así empezó todo. Buenos días. ¿Pero la ha rapado? Lo ha rapado, yo creo. Qué locura, bro. Qué locura. Bro? ¿Qué locura bro? A ver, tú piensas esto que entra aquí, ¿no? <risa> Mira la cara, del Qué locura, bien lo que va a pasar. Puedes elegir entre. Bien sosegado. Es como, sosegado Entre mi pelo y el video, efectivamente. no Hostia, te lo juro ver hasta me impacta esta imagen Ya yeah. <risa> Mira el feliz, Porque muchas veces hablábamos de que nunca nos raparíamos, ¿te acuerdas? Ya yeah. Hostia, mira el guía al fondo, sentado y el es ahí de fondo? El guía, donde el goler lo quise ¿Es ese? Es verdad Lo tijeras a gorra como. Sí. Al lado. No. A, raro, raro. a ver, a Plexo me queda mal. Pero Era, a Lurilat me he destrozado. A ver. No se la han cortado mal. Yo lo veo los dos un poco raros. Buah. Wow. Wow. A, a rezar. Budista. Madre mía, tío. Chavales, se han ido para esto. Es que estoy flipando. Oh. One Million. Oh. Sí. Es como Paco Raban a One Million. <ríe> Un millón. Es pues que ahora una similar sí, que esté. Es un pelón, ahora mismo es un pelón. Y yo he estado guapo en verdad, eso. ¡Hala, hala, hala! Está muy guapo, es. Hostia, esto... ah. eso. Hostia, esta. Es verdad, eh. Sí, sí, sí, le gusta. Cuando ¿no? se encierra, os lo juro, eh. Te lo juro. ¡Eh! Es que bro, ¿se, se había visto de nuestros vídeos. Nuestros vídeos por la guerra. <risa> Jopa. Oh, <yeah>. Jopa. <risa> mi, mira esto, mira, mira esto. No, no, no. Mira ahí malo, mira ahí malo. Vale. <risa> Hay que explicar esto, <risa> Me cagó el pájaro en la mano y me Se cagó el pájaro y se limpió en mi cama. Pero creo que está viendo. Es que, pero se había. Eh, es, está viendo todos nuestros vídeos, Flakes. Todavía. Nuestro vídeo. <risa> Cuatro, cinco, sí, aprenda a contar los caídos. Todo lo que hemos pasado para, para que está allí. y lo estaba viendo, ¿eh? Y lo ahí estaba en ese momento, ¿sabes? cómo? Una apoya. Mira, verdad. Pues mira, que era lo último que pensaba, ¿eh? Por despertarme con un retardo. Entonces Pero era por el strike, lo último que me esperaba era... Que... O Se no sé. Supongo que YouTube no verás esto porque, como tal, no existes. Eres un programa, pero sepas que me da igual. Me da igual no? El, en el programa? ¿Se le no, al mono? Mono, mono, no, no, mono es, Esto mono. que no sabes por qué es Porque tú cuando a un mono le das de comer En plan, obviamente tienes que... Te a usar claro. eh, claro. Y quiere... Es eh, la mano? que pita un tío Jajaja, pero tiene tío ¿Qué es esto? Un niño de No lo he visto esto Qué coño y bueno chicos <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> y bueno <risa> esta ha sido la esta ha sido nuestra reacción al vídeo de Plex lo tenéis todos en su canal y básicamente pues nos hemos quedado flipando igual que vosotros supongo pero bueno, lo, lo quería traer al canal para que veáis. Lo, lo que más me ha impactado es lo del Strike, que no se queda por un Strike. Yeah. Lo de que sea un calvo. Lo de que le falte pelo. Y que, esté, la y que el estuviera con, con pinchado. Yeah, y que esté en una isla perdida. Eso lo llega a pensar, ¿eh? porque dije, claro, como le grabé se y, a... y se va del tirón, ¿sabes? Ya. Yeah. A ver, te digo, la cosa es saber cuándo vuelo ahora. ya yeah. en unos días, supongo. A ver, estar allí subiendo vídeos. Sí. Normal y corriente. Y luego ya, pues, chill. Yo luego lo escribiré así de un Bueno, a ver si nos conteste. Pero nada, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Ya sabéis, mañana venimos con otro vídeo, así que nada, espero que os haya encantado. Y nos vemos en el siguiente.